Muy, pero muy buenas tardes a los amigos de Grande Premio en Español, soy Esteban Nieto, estamos en un nuevo GP a las 10 y en esta oportunidad vamos a tocar el tema que dominó la semana en el mundo del automovilismo. Hablamos de la llegada de Porsche y de Audi a la Fórmula 1 a partir de la temporada 2026. Bienvenidos. Bueno, finalmente la novela llegó a su fin. Después de algunas reuniones, por ejemplo, aquella que hubo en el Gran Premio de Austria entre representantes de Audi y Porsche, con el equipo de Fórmula 1, con dirigencia también de la categoría, y después con la vital decisión del Consejo Mundial de Automovilismo de hacer que los motores de la Fórmula 1 sean más sustentables y menos costosos a partir de la temporada 2026, dieron paso hay que esta semana finalmente Audi y Porsche anunciaran que van a competir en la Fórmula 1 a partir de, de ese año 2026. Bueno, esta decisión la dio a conocer eh, Herbert Diess, eh, máximo responsable del grupo Volkswagen, que aglutina eh, tanto a Audi y a Porsche junto a otras marcas como, como por ejemplo Bentley, eh, incluso hasta Ducati en las motos el grupo voloen realmente es una, un conglomerado inmenso en materias de marcas de automovilismo bueno decidió incorporarse finalmente a partir de la temporada 2026 pero bueno está dando recién sus primeros pasos eh, según lo que comentó este dirigente alemán la idea, eh, primeramente, es de Porsche ser eh, un proveedor de motores. Se habla también de que está en negociaciones con Red Bull para ser eh, eh, proveedor de impulsores eh, de blindar las unidades motrices. Por ejemplo, el auto de Max Verstappen, que tiene contrato hasta 2028. Quién sabe Sergio Pérez, ¿no? De a esa altura, en aquella temporada, que será quien será el dueño de la segunda botaca de Red Bull. Y por el lado de Audi, eh, la táctica es diferente. Es tener un equipo propio, eh, con motores y bueno también haciendo su propio chasis. Pero eh, comprando eh, a un equipo existente. Se habla de negociaciones con McLaren, que en su momento fueron eh, negadas por la escudería británica. Quizás por Aston Martin, algo que todavía está por definirse... Un, un, un paso todavía que no está demasiado claro cuál va a ser el que va a tomar eh, eh, la terminal de Ingolstadt para sumarse por primera vez a la Fórmula 1 en su historia y bueno después hay otra cuestión que es lo que dijo este presidente de volkswagen que quiere darle mucha presencia a pilotos alemanes hay que ver cómo será el futuro de Mick Schumacher eh, Hoy en día el único representante a tiempo completo que tiene la Fórmula 1, piloto de Haas, que por el momento tiene un complejo presente, eh, siendo miembro de la Academia de Ferrari, y con la noticia de que Carlos Sainz va a ser piloto del, del Cavalino, por lo menos hasta 2024. Así que se le puede abrir una puerta, muy importante, a Mick Schumacher eh, para proseguir su carrera en la Fórmula 1 y dentro de un equipo alemán. También hay un representante eh, en la Fórmula 2, David Beckmann, que también puede ser una, una posibilidad. Eh, alguien que puede también nutrir la presencia alemana tan importante en la historia de la Fórmula 1. Recordemos eh, a Michael Schumacher, dueño de siete títulos en eh, la categoría para que, bueno, darle eh, mayor volumen a la presencia y también con la posible vuelta del Gran Premio de Alemania en Hockenheim ¿no? una, una carrera que en este campeonato no está eh, y que bueno debido a dificultades económicas eh, por el momento está complicada que, que, que retorne pero eh, seguramente el retorno de, de, de Porsche que ya estuvo en ¿sí? la categoría y después eh, la llegada de Audi puede ser eh, un envío muy importante para que Alemania vuelva a estar también en la Fórmula 1. Gracias por acompañarnos y seguiremos viendo cómo calientan los motores Porsche y Audi en su llegada a la Fórmula 1. Hasta luego.